Hola a todos, a todo mi público, a todos mis seguidores, les mando un gran saludo J.S. Rap Romántico Toda persona que comentó mis videos, que se suscribió, que compartió mis videos Les estoy mandando un gran saludo En mis videos nuevos que están saliendo, ahí pondré su nombre y también pondré su foto Y a las personas que faltan suscribirse, comentar esas personas, comenten, suscríbete, y sal, estarás saliendo también en mis nuevos videos que estoy sacando, así que no te olvides, compartir, comentar, suscribirte, si quieres ver más videos en esta parte de acá, si quieres ver más videos también en esta parte de acá, y si quieres suscribirte en esta parte de acá, Les un gran saludo, gracias a todos.